ya eh, hemos eh, ya una vez colocado 153 ya hemos colocado lo que es el, el número y se supone que aquí abajo nuestro estudiante va a resolver lo que es la división ok esto fue una pequeña prueba le estamos haciendo a nuestro a nuestro estudiante para ver de, de, de, a ver cómo va de en, ¿Cómo se llama? En, en la matemática, porque esto lo necesitamos mucho, ¿no? Perdón que me equivoque. todavía línea no pongamos. ¿no? Todavía no colocamos línea. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pulsamos unas cuantas veces la de Y una ahora sí. Uh -huh. Uh -huh. y pues estamos, eh, primero escribimos el número antes de irnos a insertar, tenemos eh, ahí la vamos bajando las cifras mm.